Agradecemos a Usana, al Colegio de Médicos y al resto de colegios... ...este recuerdo a la figura de Francisco Javier Balmis Berenguer... ...cirujano alicantino que nació... ...vivió su infancia y adolescencia en esta ciudad... ...precisamente aquí en la iglesia de Santa María... ...fue bautizado y se casó posteriormente... ...Balmis era nieto, hijo y sobrino de cirujanos... ...y así eh, inició su carrera... Eh, ...estudiando en el Hospital Militar de Alicante... ...carrera que luego proseguiría en América... ...en primer lugar como cirujano militar... ...en segundo lugar estudiando las plantas... Eh, ...es conocido, reconocido... ...que se trajo ágave y begonia... ...para tratar las enfermedades venéreas... ...y finalmente llevó a cabo la, ...como lideró la expedición... ...filantrópica de la vacuna". Nos encontramos en la plaza del doctor Balmis... ...y lo que vamos a contar un poco es... ...la gran gesta, una gesta de verdadero aventurero... ...que llevó a cabo como director... ...la real expedición filantrópica de la vacuna... ...financiada por la hacienda pública... ...gratuita para todos los que iban a ser vacunados... ...y que recorre el mundo... ...por los eh, territorios españoles de ultramar... ...llevando a los niños la vacuna de la viruela... ...la expedición estaba formada por un cuerpo de médicos, cirujanos... ...enfermeros, practicantes y los niños... ...y entre los médicos, obviamente como director estaba Balmis... ...el subdirector tuvo un papel importantísimo en la expedición... ...Joseph Salvañ... ...y no debemos olvidar a la enfermera Isabel Feldal... ...primera enfermera de la historia de la salud pública... ...estos viajeros, estos expedicionarios supieron vencer las penurias y llevar a, por todo el mundo la vacuna, que, como ya he dicho, es la primera expedición de salud internacional, la primera expedición global de vacunación en la historia. Estamos celebrando el Bicentenario de Balmis, y, como no, hay distintas eh, asociaciones, grupos, personas que están participando, como el Colegio de Médicos, la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, ...y uh, otras como los Rotary... ...o también el Instituto Balmis... ...que se está convirtiendo en el núcleo... ...donde hablar en otros estamentos... ...¿por qué?... ...porque tenemos un, un cuatro ejes... ...cuatro enfoques... ...uno, el eje social... ...queremos que la gente conozca a Balmis... ...el eje educativo... ...queremos que los niños conozcan a Balmis... ...el eje sanitario... ...queremos que los sanitarios sepan... ...quién era Balmis... ...y como no, el eje académico... ...también hablaremos en la academia... E, se nos ha ocurrido que sería una idea interesantísima asociar a Balmis con Alicante y con la buena vacunación. Por lo que creemos que sería muy interesante hacer una declaración Balmis sobre la vacunación que saliera de este bicentenario.